La Policía Nacional apresó este jueves a Pedro Alcántara Rodríguez, acusado de herir de bala a la joven Evelyn Ten Ortega, padrastro de la víctima. Al ser cuestionado sobre el hecho, manifestó. No, celo, no, solo de celo. También se dice que ella andaba en otro vehículo. Exacto, ve sí. De historia, ¿no? Sí. ¿Me puedes decir qué fue realmente lo que sucedió? Eh, sí, ellos que pensando que querían tirarme mi carro arriba y yo tengo que defenderme, yo me a que me mataran. Eh, con el que ella andaba y la hija de ella. yo oh, que me mataran entonces. Tenía que defenderme como de al lugar. El agresor será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas, en tanto que la víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joan Paulino.